¿Cómo hacer una estructura de peluches Nocturno Electro? Todo lo que necesitarás es esto. Tres peluches de personalidad de preferencia. Cinco peluches largos. Un peluche sus grande y lo más importante. Un tazón grande para mezclar. Paso 1. Colocar los peluches. mezclarlo todo. Agregar una cobija y dejarlo endurecer durante 3 minutos.